se aburrió y quiere algo nuevo, algo que, que nos demuestre de, de que estamos avanzando y lo único que nos va a hacer, digamos, eh, de que podamos todos avanzar es eh, justamente la globalización. Hay mucha gente que está en contra del tema de la globalización, pero eh, lo que sí tienen que entender ustedes es que la globalización se creó eh, para facilitar el comercio internacional y poder llegar a, a, a no tener tantas monedas para hacer el intercambio comercial, sino que se hiciera en tres monedas fundamentales que son el dólar, el euro y el yen o el yuan. Va a depender ahí de cómo se desarrollen, de aquí a futuro las relaciones internacionales con China. ¿Ok? El el ministro, eh, el ministro de Relaciones Exteriores nuevo quiere olvidarse de todo lo que se ha construido en, en el país y concentrarnos digamos, en la India. Y como yo les dije a usted, a mí me parece que es realmente insólito que una persona con, con tanta educación como tiene el ministro eh, ...no sepa de, de que hay una... ...el poder adquisitivo... ...no es cierto... nuestro 18 veces más grande ...entonces el esfuerzo para que nosotros hagamos negocio... ...en China va a ser mucho más grande... ...de que si hubiesen seguido con los países... ...que ya estábamos haciendo negocios... ...porque si nosotros sabemos que ganamos más dinero... ...vendiendo nuestras frutas y verduras en Europa... Chuta, saquémosle provecho a eso. ¿ya? Pero, pero no sé, ponen gente con, con cargos políticos que no tienen ni idea de lo que están haciendo y creen, creen que están tomando las mejores decisión cero conocimiento de finanzas, finanza, o, no sé, no, no tienen la instrucción necesaria. Y eso es lo malo. ¿okay? Entonces... Eh, voy a tratar de ir un poquito más rápido porque nos queda una sola clase más. ¿Ok? Y son, son muchos los temas que se nos están quedando porque obviamente que es interesante todos estos temas. ¿okay? Pero tenemos que avanzar también. Sin prejuicio de que ustedes hagan las preguntas y, y, y, y las resolvemos, si de eso se trata. ¿Ok? Entonces, eh, aquí también, suponte, por ejemplo, está la, el análisis estratégico que se hizo, suponte, de Peñalolén, ¿Eh? y si ustedes se fijan, eh, aquí se ve la estrategia, no sé si ven ustedes, estrategia c a valor agregado y precios. ¿La ven o no? Sí, profe. ¿Profe, existe la posibilidad de que la wincha salga de sobre la lámina? Eh, no, no hay posibilidad. Desafortunadamente, es una de las cosas que yo he reclamado, porque tapa. Pero igual ustedes van a tener la presentación, ¿ya? y ahí la, la van a ver completa. ¿Ya? Pero, pero, por ejemplo, de las estrategias, eh, ahí eh, se tienen que hacer premios honoríficos, digamos, porque hay que reconocer la buena gestión de personas a través de premios. Pero lo más importante es que... Uy, espérense, que tengo que conectar ahora el... Hoy esta cuestión no se paró, ¿eh? Siguió grabando. No, yo acabo de iniciar la grabación, profesor. Ah, ya. Que ya, perfecto. Uf, me asusté. <ríe> Entonces. déjeme ver quién está haciendo una pregunta. Andrés. Ya, no. Nada. Ok. Entonces la pregunta, eh, de, de, después del, del análisis, digamos, y de las estrategias que son, te eh, voy a volver atrás, okay. las estrategias que se usan hoy en la mayoría de las escuelas de negocio y en la mayoría de las empresas que tienen éxito son de costos, valor agregado y precio. Esas son las tres estrategias. bien okay que la vamos a conversar en, en, en un rato, ¿ya? O, o en la tarde yo creo. Entonces, esto es, es, es porque estoy tratando de, de hacer una, una pequeña, eh, un pequeño lavado de cerebro de usted, a ustedes para que nos, nos pongamos un poquito autocríticos, de que el modelo en el cual nosotros estamos haciendo las cosas no, no, nos, da, no nos beneficia. ¿Qué? Entonces, la, la pregunta que uno se tiene que hacer, Chile, en la actualidad, es un país desarrollado o subdesarrollado, que era lo que estábamos conversando, ¿ya? Eh, y que les voy a hacer la lámina para que ustedes vean la, la diferencia de, de cómo eh, esta escalera ¿no es, cierto? es igual para todos los países, es aplicable en términos económicos para todos los países. ¿ya? Y preguntarnos si tenemos una economía realmente abierta o semiabierta, porque nosotros tenemos un acuerdo en el MERCOSUR, ¿ok? y el MERCOSUR a nosotros nos limita, porque el MERCOSUR, ¿quiénes son los países que están insertos en el MERCOSUR? Brasil, Uruguay, Argentina, Paraguay, y para contarnos, ¿cierto? Entonces, esa, si, si nosotros estamos, si estuviéramos dentro del Mercosur, seríamos una economía cerrada, porque el intercambio comercial es entre esos países solamente. ¿Okay? ¿Y cuáles son los países que se benefician más? ¿Los países con la economía abierta o una economía cerrada? Abierta. Abierta. No hay ninguna discusión. ¿Ok? El síndrome del piloto también se los expliqué porque es el, es el circo de pobre en el, en el que el piloto tiene que hacer todas las cosas. Y eso es lo malo que nosotros tenemos acá, que cada vez que vamos avanzando, en vez de hacer las cosas mejor, las hacemos mediocremente y retrocedemos. Y la pregunta que hicimos la otra vez, ¿quién era más productivo también? Tiene que ver, si tú le entregas las mismas herramientas a un alemán o a un chileno, van a producir los mismos 300 autos, solamente que el, el, el trabajador chileno va a ser más productivo porque el salario acá es más bajo, ¿ok? Pero los 300 autos van a salir igual de la fábrica día a día, ¿okay? Entonces son igual de productivos, pero acá con una mano de obra más barata, y vas a poder poner más plantas, porque puedes, hoy no el mercado demanda no 40 millones de Volkswagen, demanda 400 millones de Volkswagen. Entonces tenemos que buscar la fórmula de cómo producir sin sacrificar la calidad. ¿okay? Bueno, entonces el tema de, de, de la economía, que es importante para ustedes, como gerentes, ¿no es cierto?, de un MBA, es entender de que cuando se habla de economía, la economía se basa en estos, en estos cinco temas que son los más importantes que se habla, que es la tasa de desempleo, ¿sí? es la preocupación número uno, que los precios sean estables, que es la inflación, que el país sea competitivo a través de la eficiencia. O sea, tenemos que invertir dinero para que las cosas sean más eficientes y así no sacrificar la calidad y ser más competitivo. ¿Okay? Y Chile ha caído en el ranking de la competitividad de mucho Después la distribución justa de los ingresos, lo conversamos hace pocos minutos atrás, tenemos una mala distribución. Y el crecimiento del país es totalmente distinto a lo que es el desarrollo económico, y eso vamos a ver en una lámina en la cual se los voy a mostrar. El crecimiento del país tiene que ver con la voluntad política, académica, empresarial, de todo, la gente, de que exista la voluntad de que queramos ser un país desarrollado. Si no existe la voluntad, nunca vamos a ser desarrollados. Porque, porque el crecimiento del país okay, son números. Chile creció, este año va a crecer un menos 7,5, ¿correcto? Pero el desarrollo económico tiene que ver con las políticas que se van a hacer para que el país sea un país desarrollado, pero para eso tiene que existir la voluntad de todos. Mientras no exista un acuerdo entre todos nosotros, de llegar a ser un país desarrollado, vamos a estar en este mismo círculo vicioso en el que unos dicen una cosa, otros dicen otra, y tenemos gente que no son preparadas en temas económicos ¿ya? para ser un país desarrollado. ¿okay? Porque no le puedes pedir a un médico que te hable de economía, no le puedes pedir, suponte, a un abogado que te hable de economía, ellos pueden dar su opinión. Oye, yo pongo silencio este, este celular maldito y suena. Ya. Entonces, eh, esos cinco temas son los que generalmente cuando, cuando eh, se da la cuenta de, de un país, son los cinco temas que se tienen que discutir. ¿Ok? Si usted escuchen el, el último discurso de la cuenta de, de Anual él habló, habló dijo si quieren ver el plan véanlo en la página web ok pero no dijo absolutamente nada sobre el tema del desempleo cómo lo van a resolver la inflación que está disparada y dicen que no está disparada de que estamos siendo un país súper, eh, no estamos siendo eficientes, no estamos siendo competitivos, estamos hablando de la distribución just, injusta de los ingresos, tampoco se habló de ese tema, y de que el crecimiento del país, cómo lo vamos a resolver, y cómo vamos a reactivar la economía. Profe, ¿Sí? una, una pregunta, ¿Cómo, cómo, cómo, cómo, ¿cómo manejar ese tema, digamos, digamos, eh no sé, el, el aumento de los salarios sin afectar la, la inflación, que pues muchos economistas y políticos hablan de ese tema, de que digamos cuando se llega, se inicia el año, que vienen los aumentos salariales, se basan es por la inflación, y pues obviamente digamos países como Chile, como Colombia, que manejan una inflación alrededor del 3, 2, 3%, entonces pues el aumento salarial es mínimo, estábamos, ahorita se comentaba el tema del del aumento salarial en Chile que fue de 1.500 pesos, algo así, pero pues eso se toma referente pues, a, la, a la inflación, ¿no? Entonces, ¿cómo se podría aumentar los salarios? Pues sin que haya un, una inflación en, en el país. O sea, ¿cuál sería como esa fórmula? Mira, a ver, eh, vamos, a, vamos, vamos a explicarlo de la siguiente manera. La competencia. ¿okay? En la competencia... Tú eh, quieres poner un negocio y elijamos que tenemos el negocio A, que es una lavandería, que lava ropa, ¿okay? y está solo en, en una cuadra. Esa persona va a empezar a ganar mucho dinero porque está solo en la cuadra. Cuando el resto de la gente ve que esa persona está ganando mucho dinero, dicen, oye, pero... José está ganando cualquier cantidad de dinero que está solo. Voy a abrir y le voy a hacer la competencia. Porque yo también quiero ganar dinero. Y abro, ¿no es cierto? Una lavandería B en la otra esquina. ¿Ok? Y van a empezar los clientes a ir a una de las dos, ¿no es cierto? Entonces, como van a empezar a quitarle los clientes, la empresa A tiene que recuperar sus clientes. Y empieza la competencia. Dice, ya, yo voy a competir con la B y voy a ir a su casa a buscar la ropa para que, como la, la actividad está tan agitada, no se preocupe, nosotros vamos a buscar la ropa a su casa por el mismo precio, ¿ok? La otra empresa, porque se empiezan a ir los clientes, pues si a mí me van a buscar la ropa a la casa y no tengo que perder tiempo en ir a buscarla, vas, ¿no es cierto? Y los clientes vuelven a la empresa A. Ah, la empresa B dice, oh, me están quitando los clientes de nuevo, entonces, ¿qué hago yo? Pues, Mire, sabe yo le voy a ir a buscar la ropa y se la voy a ir a dejar a su casa. ¿Correcto? Entonces, de la empresa A, el cliente empieza se a ir a la B. Y así se empieza a agregar valor, valor agregado. ¿Ok? Tú le empiezas a ofrecer más, más servicios y más servicios hasta que llega un punto que ya no puedes seguir ofreciéndole más cosas porque llega a un punto de equilibrio en el cual la única cosa que te queda a ti es bajar los precios. ¿Okay? Porque esa es la belleza de la economía. La competencia hace que, suban los precios bajen y la inflación baja automáticamente. ¿OK? Entonces, cuando, cuando hablamos de que, supongo, tenemos que incrementar los salarios, tenemos que hacer eso, si nosotros tenemos países que sean bien, bastante competitivos como lo que se está haciendo ahora en este minuto, digamos, de hacer competir los bancos, ¿OK? que tú te puedes traspasar de un banco a otro, eso es crear competencia. Y eso va a ayudar... Hay que las cosas empiecen a bajar. ¿Te fijas? Pero son conceptos básicos, pero que la gente realmente no los, no los piensa. ¿Ok? Ahora, por suerte que a alguien se le ocurrió, ¿no es cierto?, en el Olimpo, decir, oye, metamos competencia. ¿Ya? Porque obviamente a través de la competencia los precios bajan. ¿Ok? ¿Que aclara esa idea no? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe, queda claro. Sí, queda claro. ¿Está claro, ¿no? cierto? Sí, sí, sí. Okay. Mira, fíjate tú que Panamá es el único país en el mundo que no tiene banco central. ¿Saben por qué? Porque tiene tantos bancos que no necesitan un banco central para que controle la inflación. La competencia es tan grande entre bancos y bancos que mantienen siempre la inflación baja. ¿Sabían eso? No, ¿no es cierto? No, entonces, porque... entonces uno tiene que pensar, digamos, por eso que yo les digo, o sea, uno tiene que tratar de ver cómo funciona la economía para poder resolver los problemas que a veces creemos ¿no es cierto que, que son un tabú hablarlo, pero la verdad es que las cosas que ya están resueltas en muchos otros lugares. Ahora nosotros tenemos la suerte de que cuando se se hicieron los tres ajustes estructurales del Banco Mundial aquí en Chile, se dejó el Banco Central autónomo. Pero nadie pensó de que el Banco Central se iba a politizar y que cada uno de los consejeros tenía que pertenecer a un partido político. El ideal es que la persona que está en, en la Reserva Federal o en el Banco Central de cualquier parte, ¿cierto? hay cinco bancos centrales autónomos, Chile está ahí, pero el nuestro ya está viciado porque está políticos político. ¿sí? Entonces se van a tomar decisiones políticas y volvemos a lo mismo de antes, de que entonces no es tan autónomo como nosotros creemos. Se basan en decisiones políticas. ¿sí? Y ahí entra el vicio. Malo. ¿Ok? ¿Está claro eso, no? Sí, profesor. Eh, okay. ok. Miren, aquí, por ejemplo, porque yo soy muy optimista en, en el crecimiento y de que va a pasar la pandemia, va a pasar la crisis económica que está pasando, porque ya ha pasado. Si ustedes se fijan aquí, mira, esto es unas proyecciones del turismo para el año 2020, ¿ya? De, de la saqué de la página web de la, de la Organización Mundial del Turismo, y si ustedes se fijan, supongo que ahí hay, hay unas caídas, ¿sí? ¿no? en, el, en el año 2001 cae la, la economía que fue cuando cayeron las torres gemelas, ¿ok? Y después más arriba, como en el año 2006, 2008, eh, sí. está la crisis subprime. Después, eh, después se vuelve a recuperar, ¿ok? Ya, es una proyección. Pero aquí, ¿no es cierto?, llega el 2020 y yo creo que la, cuando vuelvan a hacer el, el, el gráfico, bueno, la economía global va a caer, pero en picado. O sea, va a haber un brusco, una brusca caída, pero si nosotros seguimos desde 1950 al 2020, si se fijan, es en forma ascendente el, el turismo. Quiere decir que suponte, si nosotros ponemos a pensar inteligentemente, sabemos que el sector turístico es, va a ser un buen negocio siempre. ¿Correcto? Porque los turistas son los que gastan plata. O sea, el turista que viene a Chile el que gasta dinero, va a los hoteles, va a los restaurantes, compra eh, recuerdos, y gasta mucho dinero. Imagínense, si era un chino nomás al año, de, no sé, pues, del, de, de, ¿cuántos, ¿cuántos son los chinos en este momento? Un billón, eh, ¿200? ¿Algo por el estilo? Sí, con el 200 300, que 200 que millones. Que, que vinieran 200 millones de chinos al año a hacer turismo aquí en Chile y gastar en un dólar. Imagínense ¿Eh? la cantidad de plata. Sería más, más dinero que el PIB de todo Chile. ¿Okay? Entonces, el turismo es, es un área en el cual suponte uno siempre tiene, sabe que es... Un lugar donde se hace negocio. Bien. Y que es ascendente. Y es igual para todo. No, no solamente para el turismo. Estamos igual aquí que el... El comercial de aprenda a hablar inglés, se quedó pegada la cuestión, la, la voy a tener que subir de nuevo, espérense. qué está pasando ahí. Creo que me voy a tener que conectar de nuevo porque está esto pegado acá. ¿eh? Ok. Ok. Para arriba, pero pero un despropósito. ¿eh? Todo el ánimo de día sábado. Sí. Sí. Sí. Sí. Al Marco, el que más veo animaba. ¿Está Marco? Me da la impresión de que no vino Marco hoy día, ¿no? Sí, por ahí anda. ¿Anda? Uh -huh. Oye, José, ¿no? José Pino. ¿El José no? No se lo está... lleva el señor. No. Mm. no. no, no si ¿Sí está, si se, se conectó. Se conectó. Cuando dijeron foda, no dejo nada. Es que José habla cuando dicen joda no foda. ¡Ajá! Están vendiendo. Eso, vamos. No vamos italiano. Vamos, para la sábado, porque no iba a vender la perrilla, Guillermo. ¿Eh? sí. Relleno. Sí. La Diana está comiendo torta. Oh. Te felicito, yo me la comí a las 11. Ahí, pero con, sí. con un cafecito... Oh, qué rico recuperar ese azúcar perdido ¿no? Yo ah. también. A la Fabi, no la he visto Fabio, estás ahí, sí, ahí estoy, probando, probando. Te escucho, pero no se sé. ve. Está incógnito. Está la en pijama todavía. ¿Qué, ¿Qué le pasó a José? Se tomó un hombre. Se le pega la, el, Se Se, se, se, se, se, se pega la <ríe> <risa> dos <risa> Recuerden que sigue grabando el coso. <risa> <risa> Uh. Por si acaso, digo yo, no voy a hacer cosa que quiera revisarlo. Gracias, Ángel. Estábamos hablando de otro profesor, ¿no? del de economía, profe, no, no, no era usted. Es otro, es otro. De otro. Ser bueno, pero no hemos, lleg... hemos no, llegado no. a una conclusión después de escuchar a todos los profesores. A ninguno le gusta el gobierno de Piñera. Eh. definitivamente. Los profesores son así. Oye, pero ¿a alguien le gusta el gobierno de Piñera? Eso, yo creo que a esta altura ya casi nadie le gusta el gobierno... En general. A nadie le gusta la clase política. Bueno, no ahora Claro. Pero particularmente con este gobierno que le tocó y que la verdad es que no ha dado respuesta a ningún tipo. Creo que pocos podrían estar contentos o conformes. Bueno, salvo ellos que son bien autocomplacientes, la verdad. Pero... Mientras no cambien mientras no sí. los asesores, los asesores que tienen no va a cambiar nada. No, pero, pero creo que Piñera, el problema no son los asesores, el problema es que este no le hace caso a los asesores. No, solo sí. asesores se, se agarran a la Los asesores cabeza, que vos. tiene sí, la roulette, el, que, el que maneja el comité político sí le hace caso, si es socio de él hace 30 años. Lo que pasa ahí es que la lo... realidad de ellos es distinta, no, si no, ellos no Así es. no entienden, entienden la realidad del 90% por ciento de la gente? Ese es su tema, ese es su problema. Y lo demostró por ahí, ¿no es cierto? Si mal no recuerdo, el médico este que estuvo de, de, de ministro de, de salud. Mayalich. Él dice, no es cierto Cuando dio una declaración que él no sabía la cantidad de gente pobre que había en Chile, eso demuestra el contexto ah, de, de, de su situación o de su condición, que uno no se la puede criticar, es un privilegio que tiene él, que bueno por él, una suerte, pero no es la realidad de Chile. Pero piensa que hubo una ministra que encontraba un sueldo, ¿cómo era? Reguleque. que casi 4 millones de pesos. Claro, regule en una y ahí otra que con 8 o 9 millones no alcanzaba para la Entonces, no. Claro. Ver, como bueno, con, la... tres, El... con 320 mil pesos dicen por ahí que puede vivir una persona un mes. Con Lucas podéis almorzar todos los días, dijo alguien no hace mucho tiempo. Menos ¿De acuerdo río Yomapucho? Sí. Pues. ¿De acuerdo río <risa> Yomapucho? <de> sí. <risa> <No>, Alimentando <risa> desde Pesurubio. El problema es que no es. nuestra clase política son actores, cantantes, humoristas. Cantantes. O sea, ahí, está, ahí, ahí está el problema. Y tengo un payaso presidente ah, más encima. Pero eso se genera porque, porque ya tan fallado todos. Yo creo, o sea, si ¿se llega a elegir a alguien así, no te sé, Yo me acuerdo ¿no? que cuando estábamos en el, en el periodo de las candidaturas, ¿no es cierto? Se a hizo la, una a, encuesta. Hay deportistas, la Élica Rivera está también, ¿no? Bueno, el último día tiene un visión, una visión diferente de cómo le ha tocado vivir el deporte acá, que tampoco es de los sectores más privilegiados. Pues. Bueno, bueno Florcita Flor, Motúa, ¿cómo le tocó ver la música también? Pues? O sea, es Flor, como Cita más Cita de lo Cita. mismo. La verdad es que Floresita Motúa siempre vivió en su, en su planeta. Saturnín <risas> se quedó ahí. Bueno, él dijo que no estaba capacitado, lo reconoció. Pero ahí sigue, po. ahí sigue recibiendo las LUC igual. Sí, es muy buena la movida. ¿no? Y como son elecciones por, por, por pares e impares, le queda un periodo más, todavía sin hacer mucho. Y si te pusieran ahí, Ángel, ¿te quedaría? ¿O diría, daría un paso al costado? La verdad, no estoy... O Luis, pues, no, no no estoy capacitado, así que... No, voy a hacer la pega, pues si la pega hay que hacerla bien nomás. Sí. Nada o sea, yo creo que con lo que le pagan perfectamente Podrían o sea, invertir en asesores Que, que se no pueden ilustrar como. De hecho, claro. de hecho lo, los asesores Te los paga aparte O sea, No tienen que ver con tu sueldo Imagínate sí, para, para eso están ah. los 30 millones de asignaciones Exactamente podéis tener unos tremendos asesores Y hacer, hacer la pega por ah, Y, qué y fue lo que fue forma... no, lo que no se tocó ah. Se tocó el sueldo sí. pero no la asignación la dieta, sí. claro. Imagínate y la asignación incluye en el sueldo la señora por ser la secretaria. Pero parece que de peso. Pero parece que está claro. Sí, pero lo reclutaron hace cuatro está años. Están hablando de más años. Hablando de más. <risa> eh, no. Le debo recordar que arrendaban sus propias casas como sedes políticas y varias otras cosas. ¿no? O sea, y, da el, sed, lo, sed. y da lo mismo la tendencia política. Y da lo mismo la tendencia política. Es practicar en los dos lados. Hola, a lo, a lo, se ve esta, pre esta presentación, ¿no? Sí, sí se ve, se ve centralmente Ya. Ok, miren, eh, vamos a continuar con esta porque la otra pare parece que como está en PDF y tiene muchas imágenes, ¿No? es, es muy pesada y, y, no sé, debo tener un problema con internet, ustedes saben que el internet está, está, más o menos, ¿no? ¿Okay? pero eh, eh, miren, también es importante digamos de que nosotros eh, pensemos de que cómo ha ido evolucionando eh, la historia y la, la primera revolución que nosotros tenemos es la revolución agrícola en la cual se inventa un instrumento en el cual hace que la dependencia de los señores feudales se divida y la gente empiece a hacer su propia producción. ¿Qué, ¿Qué fue lo que se inventó en la revolución agrícola para que su ocurriera esto? ¿Y por qué, por qué no nos no cambia, digamos, la vida? Veo blanco, no veo nada yo. ¿Alguien ve la presentación? Pensando. Sí, sí, sí. Sí, claro. ¿Sí? sí, profesor. Yeah. ¿Qué, Ay, qué, se, qué, se, qué, se, ¿Qué se inventa? Doctor, ¿Usted habla de la, de la que se dio en Chile en el gobierno de Eduardo Frei? El, el no, estoy bo... en, la, en la humanidad, en la humanidad. Ah, como, como el uso de, de animales, en, en, como más, más industrializado el, el proceso. Sí, hay, hay, un, hay, hay una herramienta que se inventó y que cambió todo. ¿Qué fue? Es que parar la tierra, ¿no? Es que tiran tira los, los caballos, los bueyes. Ya, ¿Cómo se llama eso? Ara, ah, el, arado. Arado. Sí, el arado. El es. arado. El ¿sí? arado. El arado cambia toda la estructura y se convierte en la producción agrícola porque las la, la personas aprenden cierto a hacer los surcos y hacer en su monte más rápido y, y ser independiente y no no ser dependiente de los señores feudales de los caballeros que lo defendían porque le roban sus cosas lo asaltan y era todo todo una todo un, un, un negocio de los de los señores feudales ok pero eso eh, sigue avanzando la historia de la humanidad y viene la revolución industrial. Y en la revolución industrial, ¿qué es lo que ocurre? Vapor, ¿no? El vapor, ¿no es cierto? Viene, viene eh, el famoso señor Taylor, ¿okay? que habla de la producción en línea, ya especializada, y se usa la, la maquinaria eh, a vapor y la industria, ¿no es cierto?, eh, empieza a, en, especialmente en Inglaterra a ser un, un país súper próspero, pero esa revolución industrial trae consigo eh, una deshumanización muy grande porque el capital humano estaba honrado, ¿no? eh, la gente trabajaba, las mujeres, los niños sin leyes laborales, sin ninguna cosa, morían bajo la lluvia, eh, era una, una, un abuso... Por, por los trabajadores, tremendo, que aparece otro en inglés que se llama Karl Marx y dice a, a los industrialistas o capitalistas, le dice, paren por favor de los abusos y ese señor que es te, el padre del de marxismo, Karl Marx, ¿ya? Eh, hace y crea una división en el mundo en el cual se crean eh, los capitalistas y los marxistas, ¿correcto? Los verdes y los rojos, y esa gran división crea un súper problema en, en todo el mundo, porque viene la revolución en, en Rusia, ¿no es cierto? Se divide el mundo entre los rojos y los verdes, ¿ya? Y, eh, él es solamente un mero instrumento que, lo que alzó la mano y dijo, paren de, por favor, de abusar de los trabajadores. ¿Sí? Claro que de ahí en adelante la, la historia, ustedes ven, pues, todo, todo lo que ocurre durante la revolución industrial, ¿sí? que eh, todo el mundo se divide y viene la Guerra Fría y todo hasta la caída del muro de Berlín. ¿okay? Y la caída del muro de Berlín eh, se, eh, ocurre porque, porque en, ese, en ese momento viene otra revolución, que es la revolución informática. ¿okay? ¿Cuál fue el elemento, digamos, que causó de que la, las comunicaciones en el mundo se pudieran transmitir a todas, a todas partes y, y no existían barreras que las pudieran detener ¿Qué, ¿qué apareció? no sé si se acordarán ustedes o no, pero apareció una máquina en la cual ustedes metían una hojita y salía al otro lado la hoja ¿se acuerdan? el fax, ¿no? fax. El fax. El fax. entonces ahí es el primer, el primer índice cuando comienza la revolución de la, de, la, de la informática y después viene Internet. Acuérdense que Internet fue creada porque como había una constante eh, eh, destrucción masiva que existía entre Estados Unidos y la Unión Soviética, entonces ellos crean una forma de comunicarse que fue a través de Internet y los correos electrónicos, que, suponte, yo estoy hablando de los años antes de los 60, ya la web estaba internamente en las universidades, funcionando, y se comunicaban en las universidades y, y el Pentágono se dio cuenta de este fenómeno y lo tomó. Y dijo, bueno, si hay una guerra nuclear, la única forma de comunicarnos va a ser a través de correo electrónico. ¿Okay? Imagínense que en el año 81, yo, yo estaba en Estados Unidos y, y que casi me caigo de espalda porque suponte eh, yo no tenía idea de los correos electrónicos, no tenía idea de ninguna de estas cuestiones. Y el profesor me dice, eh, eh, ya, yeah, eh, este es mi correo electrónico, anótenlo, porque yo toda la información se la voy a mandar por correo electrónico y el que eh, no tiene, tiene que aprender y... Que le pida a alguien que, que le enseñe. Bueno, yo el burro llegué de Chile con la pluma arriba, ¿no es cierto? Y obviamente no le hice caso, nunca me llegaba a ninguna cosa. Hasta que al final tuve que aprender a usar en los correos electrónicos, porque si no me sacaba buenas malas notas. Segundo, yo pensé, dije yo bueno, si este caballero hace las cosas así tan tecnológicamente, me compré una, una eh, en ese tiempo aquí en Chile todavía estábamos con las máquinas de escribir, entonces yo me compré una máquina de escribir en Estados Unidos que era eléctrica, y, y hacía hasta gráfico, era, oye, una cuestión, pero, máximo, pero, pero lo hacía con dot matrix, o sea, con puntito, tu, tu, tu, tu, tu, ¿ok? Y, cuando yo le presento mi primer trabajo a este caballero me lo tiró por la cabeza. Eh, estos subdesarrollados eh, que vienen de, de Sudamérica, creen que pueden hacer las cosas igual que los, que los americanos, bla, bla, bla, delante de todo un curso. ¿ya? Yo me quedé para dentro. Tiene que comprarse una computadora y hacer las cosas como las hacemos acá, business alike. ¿ya? ¿Y qué hice yo? Chuta, me dio tanta vergüenza. Dije yo, ¿cómo voy a ser tan inútil? Que agarré y fui y me compré una computadora. No, no tenía idea, ¿no? no tenía idea, idea de computación. Me compré una IBM, eh, un, el modelo 30. ¿ya? No sé si se acordarán ustedes que fue una de las primeras computadoras que eran personales. No, lo único que sabía era encenderla y apagarla porque no sabía ni cómo meterle un software para poder meterme a escribir el mismo trabajo, pero hacerlo y que saliera en la impresora láser, en esa época. ¿Sí? Y me compré la impresora láser y me compré eso. En esa época, en 1981, me gasté 4 mil dólares en el computador y en la, en la impresora láser. ¿ya? Y me metí American Online, que era, supongo, cómo te metías a internet a mandarte con correo electrónico. Y tuve que aprender todo eso. De un día para otro, porque si no, no funcionaba dentro de la universidad. Y tuve que aprenderlo. ¿Ya? Entonces, obviamente, que ellos ya llevaban mucho tiempo avanzado en esto. Y cuando, cuando sale todo este tema de la informática, ya la gente se, en todo el mundo se empieza a tener información, conocimiento. Y el conocimiento nos lleva a otra gran revolución es la revolución de la gestión del conocimiento. ¿Ok? Y la, y la revolución de la gestión del conocimiento, ¿qué es lo que es? Knowledge Management. ¿Cómo en MBAs? Hablen. Gestión del conocimiento. acceso al conocimiento Rosa, de, toda, de todos lados, de todo el mundo gracias al internet por lo tanto se acercaba la, la brecha del conocimiento que podía existir a, a todo el mundo podía llegar Aunque ya de no dado, lo dado, lo obviamente lo internet. sí, está bien pero hay más cosas todavía claro. o sea, porque el conocimiento es súper amplio y por eso que yo les dije, o sea para poder entender la globalización o tenemos que aprender desde el tornillo hasta una obra de arte que está en el Louvre en París. ¿sí? Entonces tenemos que abrir nuestras mentes porque el conocimiento es, cambia constantemente, ¿correcto? Está todos los días. Aparecen cosas nuevas y nosotros tenemos que estar leyendo la revista de negocios, tenemos que estar leyendo Forbes, estar in, eh, y actualizado. De todos los cambios que estamos teniendo, porque si no nos quedamos desfasados. ¿ok? Tenemos que hacernos el tiempo de ver qué es lo que está pasando, eh, cuáles son los trends, la, la, los caminos de los, en los cuales van los negocios, cuáles son los negocios más rentables, cuáles son las empresas más rentables, cuál, cuál es la tendencia. ¿sabes? Eso es gestión de conocimiento, o sea, saber mucho. ¿ok? Pero vienen cientos de personas aquí a Chile a hablarnos, por ejemplo ahora, cómo vamos a reactivar la economía después del, de la crisis y después de la pandemia. ¿Okay? Y nos hablan una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con lo que se está hablando de la gestión del conocimiento en los países desarrollados. Entonces, y lo más importante porque no tienen mucho que saber hay dos hay dos conocimientos el implícito y el explícito ¿ok? esos conocimientos es por ejemplo si tú tienes un trabajador y lo despides ese trabajador se lleva mucha información con él pero si tú cuando lo tienes contratado vas recopilando la información de su experiencia vas a tener una base de datos en el cual tú puedes recurrir a ella para resolver cualquier tipo de problema porque él sabe cómo hacer las cosas. ¿Ve? Y por eso que el capital humano se torna tan importante. ¿Ve? Y la segunda parte que es súper importante es que la responsabilidad social empresarial. ¿Por qué? Porque son las dos únicas cosas más importante que ustedes siempre se tienen que acordar en la gestión del conocimiento. Capital humano es fundamental para que tu empresa tenga éxito. Si tú les pagas bien a tus trabajadores, van a ser más productivos, van a estar contigo y van a sacar adelante todo lo que tú quieras si tú les das más y no menos como le estamos dando ahora. ¿Okay? Y la responsabilidad social empresarial. No se trata de que vayamos a la Teletón y donemos 100 millones de dólares cuando sabemos que eso va y se vuelve en los impuestos al final, la responsabilidad social al final del año fiscal. La responsabilidad social empresarial parte del Exxon Valdez, que fue un barco que se encalló en Anchorage y dejó un desastre de petróleo gigantesco, y como la gente en Estados Unidos son consumidores informados, y como vieron que había dejado un desastre, dejaron de comprarle petróleo a Exxon. Y al dejarle de comprar petróleo a Exxon, la empresa casi muere. Y el, el, ellos se fijan en la meta y le dicen a todos los ciudadanos que van a reparar el daño ecológico que habían hecho. ¿Okay? De ahí parte la responsabilidad social empresarial, desde ese minuto. Pero la responsabilidad social empresarial no se trata de donar, dinero a la teletón. Se trata de que tú, en el entorno de tu empresa, crea, que tengas que, la capacidad de crear espacios en el cual, suponte, el, haya un lugar de, de esparcimiento para los trabajadores, que hayan parques. Que hayan ríos que estén limpios, sin, sin contaminación, que hayan escuelas donde tú puedas capacitar, eh, hay en salacuna, hay en escuelas para capacitar a los jóvenes que están viviendo en, la, en las poblaciones donde viven los trabajadores alrededor de tu, de tu empresa para que no vayan y te roben dentro de la empresa, sino que mantener una interrelación con toda la gente que está involucrada en la empresa para que todos vean que sí hay un futuro en esa empresa, porque hoy, si tú te fijas, la mayoría de la gente que trabaja en la empresa no hay una, un, un, un fin que los una, porque tú no sabes si el día de mañana vas a seguir trabajando en la empresa, no te dan ninguna seguridad, lo único, lo único real que hay es que nosotros vivimos con una incertidumbre día a día, porque no sabemos si el día de mañana nos van a seguir dando el contrato o no, porque les importa honrar o no capital humano. ¿Okay? Y si te tienen que despedir, te despiden. En total, estamos regidos bajo la reducción de costos que es despedir trabajadores. ¿eh? Y así, suponte, te evita de muchos problemas y como la ley protege a esa... Una, no sé, por necesidad de la empresa creo que ya no hay nada que, que reclamar. te despido. ¿Ok? Entonces, pero ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Nosotros tenemos que ponernos a pensar, especialmente ustedes que son los, los que van a generar los negocios, ¿cierto? Saber hacia dónde va el mundo. ¿okay? Entonces, ¿hacia dónde vamos? Es, es, lo, es la pregunta que nosotros tenemos que cuestionarnos, porque no sé si ustedes eh, ya, ya se han puesto a pensar en eso, vamos, ¿vamos a estar, suponte, extrayendo recursos en la luna o vamos a estar extrayendo, suponte, recursos en los asteroides que pasan? ¿Vamos a ir a Marte? Eh, ¿Vamos a, a implementar la, la automatización artificial? La, inteligencia artificial, ¿cuál es la tendencia? De Aquí al, al año 2050 o más allá, nos vamos a concentrar, suponte, en mejorar los, los temas ambientales que en, que en todo el mundo hay problemas. Nosotros tenemos grandes problemas, pero hay otros países que tienen más problemas todavía. O sea, el, esa, esa isla de plástico que anda dando vuelta en, en el océano es un gran problema, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo ven ustedes el futuro? ¿Negativo o positivo? Yo sí, creo que siempre va a depender de con quién o cómo quiera uno mirarlo, ¿no es cierto? O con quién se quiera comparar. En el caso chileno creo que el, el que aporta la mayor cantidad de trabajo no es la gran empresa, son las pymes, de una pyme con lo que agarra de la torta hoy me parece que es poco probable que pueda reinvertir en mejores condiciones para, su, para sus trabajadores. O sea, hablar de, de, de que puedan instalar, no sé, cuna u otro parque que, que creo que es más obligación estatal que de la empresa, eh, es como poco probable. Sí, ¿no es cierto? Exigir solo a quienes corresponden, que en este caso son las direcciones de obra con, por medio de los planes reguladores, eh, debiesen contemplar cada vez que se va a generar algún proyecto, construcción, áreas verdes. Eso está en la ley, pero hay que hacerlo cumplir. Ahora, uno en la ley laboral, dentro de todo lo malo o lo bueno que pueda encontrar, creo que incluso si nos comparamos con grandes potencias, eh, Estados Unidos, por ejemplo, no, el empleador no tiene la necesidad de avisarle a alguien que lo va a despedir, lo despide. No hay indemnización por año de servicio, no existe. Entonces, tal vez nuestra ley no es tan mala como pretenden hacerla ver se puede mejorar, evidentemente, como todo. Pero creo que las realidades, ¿no es cierto? si uno las empieza a comparar, eh, eh, tenemos cosas muy buenas y tenemos cosas muy malas que creo que se dan en todas las partes del planeta. Hoy día los desafíos deben ser velar por buscar las mejoras que, que en definitiva ayuden a todos aquellos que nunca les llegan, que, que creo que somos la mayoría. A nosotros pasamos, o sea, en, en este caso particular de esta pandemia, creo que se ha reflejado de muy buena manera. La clase media no toca por arriba y no toca por abajo. Eh, que eso Es una realidad que debiese tender a cambiar. Pues creo que la, la gran fuerza laboral del país, o de Chile en este caso, voy a hablar particularmente de Chile, es la clase media y no tiene ayudas por ninguna parte. O sea, ofrecerle a uno que se vaya a endeudar a un banco creo que no es ningún, ningún no. tipo de ayuda. No. Pero, pero, pero por eso yo lo, lo que estoy preguntándote es, Sumante, ¿cómo lo ves tú? positivo o negativo, el, el, lo que viene, en tu visión como futuro líder y, o sea, una de las cosas fundamentales que tiene que entender uno es que tiene que haber una colaboración privada o pública, que se hace casi en todos los países, pero aquí no. Entonces, ¿cómo llegamos? ¿A dónde vamos? ¿A una revolución? ¿A una evolución? ¿Estamos...? yendo por el camino correcto o no estamos yendo por el camino correcto nos estamos equivocando tenemos que ser autocríticos porque si no somos autocríticos no, es cierto? no podemos avanzar tenemos que nosotros mejorar las cosas porque el, el modelo que se instituyó en nuestro país tiene muchos vicios que tú mismo lo dijiste entonces yo entiendo tu punto de vista ¿sí? pero también nosotros tenemos que pensar en las generaciones que vienen y cuál va a ser nuestro rol que vamos a jugar dentro con, la, con, con las estrellas que te van a poner cuando tú saques el MBA, porque cuando termines el MBA, ¿qué es lo que te queda a ti de eso? Conocimiento, ¿cierto? Y un conocimiento mucho más elevado que el común y de denominador de las personas o sea tú tienes la capacidad para sacarle mucho provecho al MBA como también hacer mucho daño con el MBA ¿ok? porque aquí no hay reglas como existen en otros países en otros países cuando tú terminas tu MBA tienes que hacer un juramento como los médicos ¿OK? de salvar vidas a costa de lo que sea, ¿no es cierto? El juramento de MBA que se hace es generar mano de obra a costa de lo que sea, y no despedir a las personas. ¿Sí? Sí. Pero eso va a ser tu rol, porque tú vas a tomar, tú tomas tu decisión, es personal. ¿Sí? Las herramientas que se te están entregando son muy poderosas, pero tú vas a tener que tomar la decisión igual como lo dice el tema de la competencia. Yo elijo A o elijo B. ¿Okay? Me compro un par de zapatos rojos o un par de zapatos azules. ¿Okay? Entonces, esa decisión es de uno. Y todo lo que uno aprende, lo vas a tener que aplicar. Y eso... ¿Dónde queda? En tu cabeza. Nadie te lo puede quitar. Es lo único tuyo. Es lo único que nadie te va a poder quitar jamás en la vida. Esto que tú estás haciendo en este mundo. Adquiriendo tanta información. Y que el día de mañana cuando te gradúes. Veas en la muralla colgado el cuadrito. ¿sí? Porque aquí en Chile no creen. Cuando uno dice que uno es envía, O no te creen que tienes título. Entonces, así como yo los tengo pegados aquí atrás, porque como la gente hay tantos chantas, ¿no es cierto que no creen que uno tiene tantos títulos? ¿ya? Yo los pego atrás para que no me le y le digo, si quieren ver, ahí están. ¿Okay? Pero me, no me gusta. En, en Estados Unidos no tienes que hacer eso. Tú lo tenías en tu oficina. ¿Okay? Pero aquí tienen que andar con, con todos los títulos de bajo el brazo para, para mostrar que, que sí, lo hiciste. Porque hay gente que compra títulos, hay gente que manda a hacer... Oye, hay de todo. ¿Ok? Lo importante es que, ¿dónde vamos a terminar nosotros? Porque si se, por el camino que vamos, ¿ya? Poco menos que vamos, vamos a terminar con, con una guerra civil dentro de nosotros mismos. ¿Ok? con las cosas como se están haciendo, porque no existe un diálogo entre lo público y lo privado, ¿ok? y eh, estamos manejando muy mal, y ustedes mismos están llegaron a la conclusión de que todo el mundo está en contra de las políticas como se están aplicando en nuestro país. Entonces, la idea es que, suponte con todo lo que nosotros estamos aprendiendo, fuéramos por el camino de la evolución, Espiritual, humana, como quieran como. Pero tenemos que evolucionar. Porque si no, Hay, tendríamos hay una que... parte importante, profe, que hay que, que mejorar y mucho, que es la educación, porque todos estos procesos Chile ya los vivió. Ya contamos, ¿no es cierto?, en 1891 con una revolución que terminó con la vida de muchos chilenos, incluyendo a un presidente. Eh, y desgraciadamente eso hoy día nadie lo toca, nadie lo cubre. Pero eh, parte, pasó, es en, esto en parte 1995, de... O otro la... presidente tuvo que salir arrancando de Chile no, o aprovecharse de que estaba en y fuera y no volver por, por las mismas causas. Y podemos hacer una revisión. No, pero o parte decenso... de, de 1800 con la época de Salíteres, suponte, con la matanza de Santa María. O sea, eso ya con eso eh, te lo dice todo. ¿eh? O que nadie sea, si del tema ah, está, la génesis, cuando O'Higgins se pelea con Freire ¿no es cierto? el, el gobierno chileno o los Carreras antes con, con Rodríguez y con O'Higgins claro. y así demostrar que esto o sea, el país partió con estas peleas o con estas discusiones chicas ¿no es cierto? de quién se queda con el poder y quién es lo que reparte reparten al resto y eso ha sido Exacto. una característica histórica dentro de nuestra idiosincrasia y eso es lo que hay que llamar. o sea, ahí va la educación el, ahí donde la educación que... Educación, educación, educación. Eso fue Pedro Aguirre Serra, fue el que lo estuvo, lo manejó por mucho tiempo muy bien, pero llegó un punto en que la educación, no me acuerdo quién fue el que la eh, creó. El... ¿Ah? es educar. No es el tema sí, justamente de el... los radicales. Claro, pero alguien, alguien cambió eso y suponte cuando la, la, la educación era gratis en nuestro país, suponte la... La es, reforma la... educacional la generó Eduardo Frei Montalban, él fue el que destruyó lo que se entendía o el concepto de educación que tenía Chile. Y se, se educaron presidentes de toda Sudamérica, por ejemplo en el INBA, y grandes políticos de, de hasta esos entonces, de toda Sudamérica, educación gratuita. Tras esa reforma, bueno y los procesos que vinieron después, entre el 70 y el 90, o el 94, la realidad que fue la primera reforma que se le hizo en el gobierno de Wien a la educación, eh, que en vez de mejorar lo que había, la, la desmejoró, sacando todos los ramos sociales, y después continuando con el de Freddy Ristail, etcétera, etcétera, etcétera, hasta llegar a lo que tenemos hoy día, que la verdad es que no educa, deseduca, o desinforma. Exactamente, exactamente. Mientras, mientras yo creo, bueno, yo, pero desde mi punto de vista, yo creo que mientras más desinformado esté el pueblo, más poder tienen los políticos. Entonces, yo creo que tiene estar como premeditado justamente las, la falta de educación. ¿eh? Justamente. Es, Entonces, es bueno, eh, pero, pero propia ¿sí? pero de los gobiernos, digamos, fuertes, o esa de debilitar las políticas. Alguien está haciendo los... una pregunta. Sí, Analizando todo esto, obviamente, para poder, eh, desde, mi, desde mi perspectiva, eh, para poder llegar a una evolución, primero tendríamos que, que tener una revolución, ya eh, haciendo un poco como de, de autocrítica a nivel social. Eh, pero lo que sí me, me, que, me cabe en duda es qué tipo de revolución deberíamos tener para poder claro, llegar claro. a una evolución. Entonces... Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué tipo creería usted que de revolución pudiese ser beneficiosa para, por lo menos en el caso de Chile, poder evolucionar a un país quizás más arriba de, de, de lo que estamos ahora en desarrollo? Mira, si, si te fijas tú en el pasado, todas las revoluciones nos llevaron a un momento, digamos, mejor que el anterior. ¿okay? La revolución agrícola, la revolución industrial, la revolución informática, yo creo mi punto de vista, que hoy viene la revolución de la inteligencia artificial, que eso va a cambiar muchas cosas en el futuro y nosotros vamos, lamentablemente, eh, queramos o no queramos, estamos inmersos en ello porque la globalización no es, Chile o Colombia o cualquier país no, no está excepto, eh, fuera de ella estamos todos inmersos ya en este, este tema de la globalización. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que sacar el mejor provecho de la globalización? Eso es lo que nosotros no, nos, va a, nos va a ayudar y nos va a cambiar a todos, porque vamos a tener las oportunidades todos de igual manera para poder supongo, salir adelante. Pero si no existe esa, esa diferenciación, entonces, claro que no vamos a llegar a ninguna parte y nos vamos a quedar pegados, ¿no es ¿cierto?, en, en un desastre, ¿eh? suponte, porque no fuimos capaces de ser lo suficientemente eh, maduros para aprender de las lecciones del pasado para poder, suponte, hacer las cosas mejores para el futuro. ¿okay? Entonces, esa revolución, desde lo que yo he podido ir viendo, que, suponte, si tú te metes a YouTube encuentras una cantidad de información que es inimaginable clases demuestran su monte los pros los contras o sea, está toda la información que tú quieras Te enseñan hasta hacer eh, eh, no sé pues, platos de comida eh, como cursos de foto gratis toda la información ya está disponible ahora es es nosotros nos limitamos porque no nos tomamos el tiempo de ver las tendencias que hay hacia el futuro y supongo si nosotros sabemos cuáles son las tendencias que hay hacia el futuro entonces nosotros tenemos que alinearnos hacia esas tendencias porque sabemos de que ese es el camino que todos están siguiendo y y ese es el camino correcto ¿okay? porque es casi imposible que suponte que hoy, suponte, si todos aquí nosotros estamos diciendo, oye, nadie está de acuerdo con lo que se está haciendo en el gobierno, es por algo, ¿no es cierto? Y qué, qué es lo que yo escucho de ustedes, es que no escuchan el grupito con, con, con el, el, el jefe del segundo piso, ¿no es cierto?, tienen su película clara y ellos avanzan sin preguntarle absolutamente nada a nadie y estamos en lo que estamos. Entonces, pero quedan 22 meses o menos, suponte de este gobierno. Vienen las elecciones, suponte del plebiscito. Van a pasar muchas cosas de aquí en, en, en un corto plazo. La más importante en este minuto es las elecciones en Estados Unidos, suponte que de una vez por todas tiene que salir Donald Trump, porque Donald Trump tiene la crema a nivel global. ¿Ok? Porque crea demasiada incertidumbre y dice tantas mentiras que la gente las cree. ¿Ok? Entonces, okay. eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero, okay. como, como bien decía, eh, discúlpame, el... Eh, el la, ¿cuál es tu nombre que habló de la educación? Ángel ángel, bueno. ángel como decía Ángel, ¿no es cierto? la educación es fundamental o sea, si nosotros descuidamos el tema de la educación y yo lo puse ahí en, el, en, la, en, la, en la primera plantilla que la educación es, es básica junto con los profesores o sea, uno puedes exigirle a un profesor que dé lo máximo si le pagan una porquería de salario ¿Okay? entonces le va a dar lo mismo si los alumnos y te digo, yo veo que aquí lo, los profesores en Chile se sacan la mujer tratando de enseñar a, a nuestros hijos de la mejor manera, suponte, con las pocas herramientas que tienen y lo, con lo mal pagado que son ¿Okay? entonces pucha, hay que ayudarlos Ojalá que las cosas cambien. Pero va, vamos a tener que hacer un cambio. Y ese cambio lo va a hacer la ciudadanía. ¿OK? Porque acuérdense que el rol del gobierno es, uno, proteger a sus ciudadanos, dos, empoderarlos, y tercero, enriquecerlos en la calidad de vida. Y ninguna de esas tres prioridades que, que tiene el, el gobierno o el Estado las hace. porque no escucha, no hace absolutamente nada, no nos empodera no, no, todo quieren hacerlo ellos ¿Qué? y creen que ellos están en lo correcto y están súper mal en todo lo que están haciendo de hecho la gente se ríe de Chile ¿Qué? se ríen de nuestro país. ¿Ok? Y se ríen de muchos países en Latinoamérica, porque hacemos las cosas mal, somos corruptos, hacemos muchas cosas que no corresponden. Entonces la gente dice, ¿en quién confiamos? Entonces, si queremos salir adelante, tenemos que ponernos de acuerdo, así como usted, ¿cierto? de tomar las decisiones que son correctas. ¿Sí? Esos son valores que a uno uno los tiene. Okay. desde Perfecto. que nace déjame terminar y te contesto ¿ya? esos valores que te enseñan en tu casa son sumamente importantes porque esa es la manera que tú vas a seguir pero lamentablemente el dinero y la ambición de poder es tan grande que a ti te desvían muchas veces ¿sí? pero no tiene que ser consecuente en la vida la única forma de tener éxito y que te respeten es ser consecuente. Si tú dices una cosa, tienes que cumplirla. Si tú comienzas algo, tienes que terminar. ¿Ok? Es como suponte que ustedes partieran el MBA y lo dejaran votado a medio. ¿Ya? No. Uno comienza algo y lo termina. Y así tú te vas ganando la reputación en la vida. ¿Ok? Y la gente va confiando en ti o no va confiando en ti. ¿Ya? Ahora, este tema para mí es sumamente importante que ustedes les quede muy claro. ¿ok? Nosotros estamos en una... Estamos en, un, en una... Eh, ¿Cómo lo podría decir? Estamos... En, la, en una estructura de que, eh, como se manejan los negocios, ¿okay? cualquiera de las escuelas de pensamiento que ustedes ven ahí frente a ustedes, son capitalistas. No hay otro modelo. ¿Ok? No hay ningún otro modelo que el capitalista. ¿okay? Esto es lo que nosotros tenemos, esto es lo que nosotros usamos y tenemos que entenderlo. ¿okay? Son tres escuelas de pensamiento. La primera es la conservadora. Conservadora, clásica o neoclásica en Estados Unidos se identifican con los republicanos, la derecha, capitalista, nace en 1776 con la publicación de la riqueza de las naciones de Adam Smith, esta corriente se identifica con la mano invisible o laissez-faire, capitalista o políticas monetarias, las políticas monetarias son las del Banco Central que baja y sube la tasa de interés, también está asociado con las universidades como la de Chicago, más conocida por el, por el mito porque yo ya les dije que los Chicago Boys no cambiaron las cosas aquí en Chile, la cambiaron, suponte los World Bank Boys, porque el Banco Mundial vino a hacer los arreglos, los ajustes aquí en Chile. ¿Ya? Y con el premio Nobel de Economía de Milton Friedman, que él promueve la maximización de estabilidad en reducción de costos eh, y, y min, eh, la mínima inversión que se, se e, e implementa mucho en la Universidad Católica de Chile, y ella, esa universidad católica, como era, habían antes tres universidades, estaba la, estaba la Universidad Técnica, la Universidad de Chile y la, y la Católica, no había más universidad, y después viene, un, así, un, una, una, hoy día, no sé, creo que hay, ¿cuántas universidades en Chile? 80 universidades, no sé, algo por el estilo, se sigue manejando este, este modelo, digamos, de la maximización de utilidades, y, y ya tenemos, entramos en un tema de el modelo de negocios, no el modelo de la economía, porque la gente habla de que quieren cambiar el modelo económico, ¿qué, qué modelo económico van a de cambiar si es el único que existe? ¿Sí? Lo que hay que cambiar es el modelo de negocios. ¿Cómo hacemos los negocios? ¿Sí? Entonces, los principios básicos son el libre mercado y la no intervención del gobierno en las políticas económicas del país, ya que creen que la economía es un sistema que busca su propio autoequilibrio. Todo eso es verdad. ¿Sí? Lo malo, lo malo de, este, de, este, de este modelo es que existen externalidades, que tienen que ver con el lucro, porque el lucro lleva a la avaricia, que no permite que es tanto lo que ellos se preocupan de ganar tanto dinero que no les importa honrar los temas de la salud, los temas del medio ambiente, la educación, todos los temas que nosotros hemos conversado. ¿okay? Entonces, este modelo, no se preocupaba de eso, vino una... En la, en, la, en la época de la revolución industrial vino eh, un señor Karl Marx y aparece en la escuela de pensamiento económico marxista y nace como una reacción frente a los problemas sociales que la revolución industrial agarró junto a ella. Marx es su máximo exponente, la postura socialista, comunista o marxista se identifican con el control del aparato estatal por parte del gobierno en las políticas económicas, tanto fiscales como monetarias, vale decir, una economía planificada. Esta doctrina hoy, semi-obsoleta, está pasando por grandes cambios. Están los socialistas renovados, ¿no es cierto?, la China capitalista, etc. Está en plena transición y realmente no se puede decir nada. Y vamos a ver qué pasa, porque supongo que ustedes ven China, Rusia, son países que tenían sus... Estructuras totalmente comunistas y hoy día son capitalistas, ¿o no? Y tenemos la tercera escuela de pensamiento que tiene que ver con la escuela liberal y la escuela liberal o neoliberal o keynesiana surge durante la depresión de los años 30 y se identifica con los progresistas de centro izquierda que están relacionados con la Universidad de Harvard, que creen mucho en las políticas públicas, creen en el libre mercado, o sea, en los capitalistas, sobre todo la conservadora, pero sostienen que el gobierno tiene que intervenir en los asuntos económicos porque se creen las externalidades, porque se tiene que intervenir en las políticas fiscales para que suponte, no se les arranque la moto a los capitalistas de la escuela conservadora y se puede, suponte velar por la salud del medio ambiente, la educación, etc. ¿Cierto? Y los gastos fiscales, como, como primer elemento, es la reducción del desempleo, velar por la buena educación, el medio ambiente, y se identifica fundamentalmente con John Maynard Keynes. ¿Ok? Este, esto a Chile le costó muchos años entender, ¿ok? Y, y, lo, y, y, lo enten, y llegamos a cambiar nuestra economía de una economía cerrada a una economía abierta, pero que se llama economía libre de mercado mixta. ¿Por qué es mixta? Porque mezcla las políticas conservadoras con las liberales, vale decir, las políticas monetarias con las políticas fiscales. Y por eso que Chile ha tenido tanta fortaleza de de haber resistido embates económicos globales mucho más fácil que otros países porque mezclamos las dos políticas si no funciona la política monetaria entramos con las políticas fiscales ¿ok? eso es lo importante ¿les queda claro las tres escuelas o no? porque yo les podía preguntar a ustedes ¿cómo se identifican? Okay. dejando de lado estamos hablando ahora de las escuelas del pensamiento del conocimiento que uno eh. tiene. Por ejemplo, suponte están ustedes a favor o en contra del divorcio. Favor, favor. Favor. A favor. Entonces, eso los haría ustedes liberales, liberal. ¿correcto? ¿Ya? Están a favor o en contra de sumonte, las tres causales de aborto. A favor, a favor. Entonces lo hace liberales, ¿correcto? Están a favor de eh, eh, que de la eh, de la pedofilia. En contra. En contra. Entonces, ¿qué serían? Conservadores. Conservador. Conservador, ¿Correcto? O sea, nosotros mismos somos mixtos. Porque tenemos nuestros propios pensamientos. ¿Ok? No nos podemos identificar con uno o con lo otro. Sino que tenemos que buscar el ajuste de hacer las cosas como corresponden. Y no llegarnos pegados suponte en el pasado que llegamos a un punto suponte en el cual o tú eras marxista eras rojo y suponte no te aceptaban en ninguna parte no si el mundo cambió eso es pasado hace mucho tiempo que cambió Los que no hemos cambiado no hemos sido nosotros nosotros tenemos que abrirnos y entender de que estamos en otro momento ya no estamos viviendo lo que se vivió hace 40 años atrás. El mundo es distinto, cambió y está cambiando. Y estamos cambiando de una forma positiva. Por eso que hay tanto revuelo en tantas partes. La re, partieron con la revolución de la primavera en Egipto. ¿Okay? Y así va cambiando. Estamos cambiando constantemente. Por eso, por eso que la, la, la gestión del conocimiento es tan importante. Y por eso que nosotros tenemos que estar constantemente viendo qué es y cuáles son las tendencias que están ocurriendo y para eso uno tiene que estar leyendo la revista Forbes de las 500 empresas de mayor éxito tiene que estar leyendo la revista The Economist que es una revista económica política, política economía política ¿okay? donde te, te explican las cosas así fríamente y todos los líderes de todo el mundo la leen, porque es lo, más, es lo más cercano a la realidad, porque no hay otra cosa. Y todas las otras fuentes de información como Global Finance Magazine, todos ellos te dicen la verdad, si es, es aquí donde nosotros nos enganchamos y nos enredamos. Pero si nosotros tenemos la película clara, vamos a, tener, vamos a tomar decisiones súper rápidas, porque no nos vamos a enredar, porque vamos a tener un marco de referencia, Ten, ya, ya lo hablamos, ya o sea, tenemos que hacer un análisis estratégico y ese marco de referencia, no salirnos de esos temas, esos son los temas que nos van a llevar al éxito de nosotros. Si nos desviamos, suponte a hablar cosas que realmente no son importantes, y, y hacemos las reuniones de cuatro horas, nadie es capaz de estar concentrado en una reunión de gerente de cuatro horas. Todos se quedan dormidos. ¿OK? Entonces uno tiene que ir directo al gano, 15 minutos, y para allá va todo este mundo cienético. La, las clases, suponte, los módulos deberían ser de 13 minutos máximo. Y con 13 minutos uno tiene que tener la capacidad de sintetizar. Mucha información en 13 minutos, para que la gente logre ser capaz de poder entender en 13 minutos mucho. ¿okay? De hecho, por ejemplo, suponte Harvard, que es una universidad que es carísima, ¿okay? ellos entendieron, ya venían hace mucho tiempo preparándose con este tema de, la, de, la, de las clases virtuales, que ellos se dieron cuenta que suponte... Eh, las clases, como la están planificando, en vez de hacer en cuatro años una carrera, la vas a hacer en dos. ¿okay? Porque la gente va a querer más rápido las cosas. Hacer las cosas más rápido. Nada más que la vida, si ustedes se fijan, se pasa volando. ¿O no? El tiempo pasa muy rápido. Nosotros vemos a nuestros hijos chiquititos y ya después son grandes tan lindo que eran chiquititos y después cuando crecen, ay Dios mío santo, que nos dan dolores de cabeza, ¿no? Porque no pasan por una etapa y todo, todo la vivimos. Nos creíamos, ¿eh? llegamos a los 18 años ya creemos que sabemos todo. No. Después otra vez vuelven con los padres, ¿no es cierto?, y uno tiene que aceptar que es el proceso normal de desarrollo de todas las personas ¿Sí? entonces pero esto que está acá a ustedes les explica de que tienen que ser súper flexibles con la forma de pensar porque no es absoluto esto ustedes van a tener que ver de que suponte quizás el día de mañana en 10 años más todos los que eran marxistas, suponte, como China y Rusia, van a dejar de lado a las grandes potencias porque exclusivamente los tipos hicieron las cosas mejor. ¿Ok? Y como son más ordenados, van a avanzar más rápido que el resto. Entonces nosotros... También deberíamos estar mirando cómo están haciendo las cosas ellos. Porque si ustedes se fijan, ellos tienen su propio internet, ¿okay? tienen sus propios buscadores, tienen sus propios eh, Facebook. Todo es a la pinta de ellos. Y no dependen de nosotros, del resto del mundo. Está la, la, la, la, la gran guerra de Huawei, ¿sí o no? Trump le ha hecho la guerra comercial a China fuertemente. ¿Pero por qué se la está haciendo? ¿Creerá él de que, supongo, cerrando la economía americana le hace un bien al mundo? Al contrario está haciendo un daño, porque está cerrando la economía. Y la economía globalizada es una economía interdependiente. Todos dependemos de, de todos. Cuando pasa algo en Moscú, nos afecta a nosotros. Cuando pasa algo en Nueva York, nos afecta a nosotros. Cuando pasa algo en Shanghái, nos afecta a nosotros. Cuando pasa algo en Dubái, nos afecta a nosotros. Así de simple. Todos estamos conectados en este mundo. Lo que pasa en otro lugar... Es como la teoría del caos, o el efecto mariposa. ¿Qué? Algo va a ocurrir, por las decisiones que se toman en otro lugar. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿Cuál, cuál, cuál profesor a su juicio... Yo creo que la marxista ha demostrado que no, pero entre la conservadora y la liberal. Por ejemplo, yo considero que la liberal sería como el equilibrio más perfecto entre marxista y conservadora. Bueno, pero, o sea, eh, totalmente de acuerdo contigo. ¿sí? No tengo nada, no tengo. Yo soy totalmente pro liberal, ¿ya? Pero fíjese ustedes ¿eh? que nosotros cometemos un gran pecado acá en Chile que es tanta nuestra ignorancia con respecto a esto que estamos hablando en este minuto ¿ya? Que nosotros cuando escuchamos a, a los políticos hablar hablan de que nosotros tenemos una economía neoliberal ¿sí? Si fuera una economía neoliberal tendría que ser de la la escuela liberal, neoliberal o keynesiana, ¿no es cierto? O sea, tendría que ser más, más intervención de las políticas fiscales. ¿Y pasa eso aquí en Chile? No, no pasa. Nosotros tenemos más poder porque los grupos económicos controlan más la conservadora o clásica o neoclásica. O sea, nuestra economía... Deberían decir los políticos, este modelo neoclásico, ya, está arruinando el país, pero no, no dicen eso. dice el modelo neoliberal, ya, o sea, ya estamos a, cayendo en un error garrafal diciendo algo que si la gente de afuera la escucha y dice, oye, esto que hay no en ni economía, ¿o no? Es que es pero un fíjense. error o es la forma de, de, de justificar su ideología. Porque los que acusan a Chile de ser neoliberales en general son los sectores de la izquierda, que claramente tienen que tener un bastión ¿no es cierto?, para, para poder apuntar y con el cual o, ocupar de... de, de, pero, de, están de punta lanza. Pero, pero están claro, equivocados. Pero están equivocados. Claro, pero eso lo sabe equivocado. la gente que, que entiende economía, el resto de los chilenos no lo entienden. Claro, entonces, pero están equivocados, ¿no cierto? Pero también la misma derecha dice que son progresistas, y los progresistas son de izquierda. ¿Ok? Socialdemócrata, dijo Levin. Ah, bueno, <risas> es que ya ha hecho tantas cosas que no sé. Es que hay personajes que, que van más allá, ¿no es cierto?, de, de su ideología. La verdad es que. Pero, pero lo importante es que suponte ustedes no comentan ese error, porque suponte ustedes usted, como MBA tienen que tener súper claro de que Chile tiene una economía libre, mercado, mixta, porque mezcla lo político, o sea, las políticas fiscales y las políticas monetarias. No tiene una economía neoliberal. O sea, cuando alguien le diga a usted que el modelo ni... El... Oiga, señor, perdóneme, pero sabe que usted no sabe nada de economía, que, que se ahí calladito, va para su casa. Y cuando aprenda algo con la mía, conversa, Porque ahí se acaba la conversación. Ustedes le tiene que quedar súper claro ¿Ya? ¿Pregunta? Todo súper claro. Bien. Continuamos. Entonces, en la economía global, todos compiten con todos, necesitamos herramientas más efectivas para competir con una verdadera ventaja. Los accionistas o los shareholders demandan mejor retorno en sus inversiones de capital. ¿ya? No hay nada que explicar ahí porque es obvio, pues, si todos queremos ganar plata cuando invertimos nuestro dinero, ¿cierto? ¿sí o no? Y sabemos que en la economía global estamos compitiendo todos con todo. ¿okay? Entonces, eso es súper bueno porque nos hace mejores. Acuérdense que las recesiones, en épocas de, de, de, de, eh, de análisis, uno se da cuenta de que los que hacen las cosas bien son los que sobreviven en las recesiones. Los que hacen las cosas mal, se quedan en la mediocridad y se van por el desagüe. ¿okay? Todos estos rifleros, chantas y qué, no les va bien. ¿okay? Porque acuérdense que la recesión es una gran oportunidad de hacer negocio. ¿okay? Justo cuando las economías están en recesión, toda la gente está haciendo lo que... Hacen todos los empresarios aquí en Chile, se están achicando y despiden a la gente. Si fueran inteligentes, en un periodo de recesión, perdón en un periodo de recesión, si tú eres un MBA, en vez de achicarte, lo que tienes que hacer es contratar una mayor fuerza de venta y salir a, la, a vender ¿ok? porque mientras todos otros se están achicando tú te, te agrandas y vas a tener mucho más ventas que los otros que se están achicando ¿ok? entonces, tienen que aprovechar esa grande oportunidad los valores de las casas caen hay que comprar propiedades ¿cierto? hay que comprar acciones porque las acciones caen entonces todo ese tipo de cosas que a nosotros nos, nos perturba y, y nos deja bajo una incertidumbre por no conocer cómo funciona el sistema, caemos, va, estamos viendo la televisión y vemos, suponte toda las flechitas cayó la bolsa. Oh, una gran oportunidad, pero si tú sabes que está cayendo la bolsa, un minuto comprar acciones. Entonces, los que entienden de esto, lo primero que hacen es que, uy, cayeron las acciones. Den, compren, compren, compren, por favor. ¿Ah? Y los otros que no entienden, se asustan y venden. ¿Quién gana? ¿El que vende o el que compra? El que compra. El que compra. ¿Cierto? Es fundamental. ¿Ok? Porque cuando uno tiene incertidumbre, lo primero que hace es meter la plata de ajo colchón, esconde las lucas. No. Hay que invertir. Acuérdense, la inversión, si tú haces inversiones, no como las que nosotros hemos hablado durante el curso. ¿ok? Si tú inviertes, creces. ¿ok? Entonces, si tú vas creciendo tu patrimonio, obviamente que tu net worth o tu patrimonio total va a ser gigantesco. Pero tienes que saber hacer inversiones. Pero si no entiendes bien de cómo hacer inversiones y te asustas, no vas a crecer. Uno tiene que ser arriesgado. Y más arriesgado cuando uno hace un MBA. ¿okay? Porque tú entiendes de lo que estamos hablando aquí. Y, y puedes ganar mucho dinero asesorando a las personas que no entienden. ¿Ok? Entonces, esa es la herramienta más fantástica que tiene el MBA. que tú vas a entender cómo funciona el mercado. ¿Ok? Entonces, hoy, en los temas de la globalización, han cambiado mucho. ¿Ok? ¿sí? ¿Qué lo, qué lo, ¿Cuáles son los temas que se hablan? ¿Okay? Bueno, yo ya les hablé del análisis estratégico, se lo expliqué. ¿okay? Eh, ahora vamos a ver lo que es la estrategia de costo, valor agregado y precio. Vamos a ver lo que son los costos ocultos, los trade-offs, las funciones de costo, el, el equilibrio que tiene que existir entre el capital humano, el conocimiento y la maquinaria que tiene que ver con la inteligencia artificial uno tiene que buscar un equilibrio justamente para que no ocurra ese susto. Mira, A mí me invitaron de la, una, de la radio de la Universidad de Chile para que vaya a hablar uno de estos días, porque todo el mundo aquí en Chile está súper preocupado que no, l, l, los robots le van a quedar la pega a los sindicatos acá en Chile. ¿Sí? Yo le dije, oye, pero, ¿de qué se preocupan si Chile está tan atrasado que ni siquiera van a poder ver? Ni, ni, ni la próxima generación, los robots aquí en Chile estamos muy atrasados. No, nosotros no tenemos centros de investigación donde se esté desarrollando inteligencia artificial. ¿Qué es lo que hemos hecho con la inteligencia artificial nosotros aquí en Chile? Hemos creado algún robot. Ha muchos varios prototipos, pero me da la impresión de que ninguno eh, con, con un valor comercial o con un valor real de aplicación. Así es, tú lo has dicho, esa es nuestra realidad. O sea, se han hecho cosas, experimentos, escucha bonito, pero, pero eh, el, el, el, el dinero que se requiere para poder hacer la investigación y desarrollarlo, eh, no está. El Chile invierte un 0,3% en investigación y desarrollo, entonces con eso no, no vamos a llegar muy lejos. Profe, en logística, en el Zodimac, eh, cambiaron a un montón de personas por robot para pa cargar los camiones. Sí. Y también lo está haciendo Travis ahora con, con un, un, un nuevo... Que se trajo una un nuevo producto que se llama colgado que son también automatizados, son de la India. Exactamente, por eso que te digo, mira, el, el equilibrio se tiene que buscar entre el capital humano, el conocimiento y la maquinaria. Por eso que lo vamos a hablar, porque justamente, por ejemplo, Toyota, que ellos robotizaron toda la empresa, ¿cierto?, eh, de un minuto a otro hubo un incremento de, de suicidio de eh, en mucha, en, en, en mucha gente en Japón, porque tú no, y no puedes, no puedes dejar a, a las personas sin saber suponte, qué es lo que van a hacer más adelante. O tú los preparas para el futuro, pero no lo puedes quitar de un día para otro suponte lo que ellos hacían. Tú pones en la línea de, de producción robots y dejas a, a mucha gente sin trabajo, los tipos empezaron a suicidarse. ¿Qué, ¿Qué hicieron los japoneses? Tuvieron que sacar los robots de nuevo y poner la mano de obra. ¿Por qué? Porque ellos no tomaron en consideración buscar el equilibrio entre estos tres elementos que son fundamentales. ¿Qué? Entonces, mira... Si tú vas a Benetton, en Italia, ¿okay? también es totalmente robotizada. ¿okay? Es impresionante. Los italianos yo creo que son uno de los países que tienen más automatización en el mundo. ¿okay? Pero ¿cómo viven los italianos? Comparado con nosotros? con una libertad, por así decirlo. Es como más filosóficos, más, filosófico, más libres, más. Viven poético. la vida. Claro. Viven la vida, la disfrutan. ¿okay? Porque les, los estándares de vida son mucho más altos. Toda la gente gana mucho dinero, toda la gente está bien, ¿no es cierto? Ellos disfrutan la vida. Si quieren tomar vino toman bien, si quieren tomar una semana al irse, la toman la semana si quieren estacionar el auto arriba de la area, lo estacionan arriba de la vereda. no hay donde estacionarlo aquí supongo que tu estaciona el auto la, la, arriba de la area parte ¿Ah? todo se tiene que pagar, ahora porque viene, vino la pandemia que no están cobrando su ponte en los malls pero cuando cuando había que su ponte no había pandemia, te cobraban en todas partes, pues. una locura entonces, eso es de virtud del modelo. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es, no es un modelo neoliberal. Es un modelo capitalismo, pero acérrimo. Porque es ganar, ganar, ganar, ganar, ganar dinero. Y no hay control de la externalidad. Porque el Estado debería estar fiscalizando eso. El Estado no debería permitir. Hay un dicho súper famoso en, en, en, en Estados, en Estados Unidos, Unidos que dice: No parking, no business. O sea, si no hay estacionamiento, no hay negocio. Hoy estoy escuchando como eco, es conmigo. ¿Ustedes también? Sí. Viva la tecnología en Chile. Bueno, pero y. También tenemos que entender de que los mercados y la demanda también cambió. ¿okay? ¿Por qué cambió la de, la, los mercados y la demanda? Porque suponte hoy la demanda, por ejemplo, no es pequeña. Yo les dije, suponte, en vez de 40 millones de Volkswagen, el mundo necesita 400 millones. ¿okay? Y los mercados también cambiaron, porque son mucho más grandes. Okay. En el volumen versus variedad, también cambió. Hoy día tú puedes ordenar un computador hecho a la medida, como tú quieres. Puedes comprar una bicicleta, ¿eh? también hecha a la medida. Puedes comprar un jeans, como tú quieras. Puedes comprar un auto, como tú lo pides en, en internet. Y lamentablemente nosotros vamos a tener que ir a eso. Y el volumen, acá no logramos entender que si seguimos subiendo los precios, ¿sí? no es negocio, porque lo que se gana es por volumen. A mayor volumen, mayor ganancia. Pero como queremos ganar en el más corto plazo, entonces subimos los precios y vendemos menos ¿Bien? y no todos tienen la capacidad de obtener los productos que se quiere. pero gracias a la globalización, eso también cambió ¿Bien? el volumen es sumamente importante porque tiene que llegar todas las cosas para todo el mundo y la variedad va a depender de los gustos de las personas que te van a dar la elección de poder elegir lo que tú quieres. ¿Okay? La curva de la experiencia aprendida también tiene que ver, suponte, con lo que los países han ido transfiriendo tecnológicamente a otros países. ¿Okay? Y el riesgo tiene que ver con, con los software eh, de evaluación de costo, ¿no es ¿cierto? Eh, evaluación de proyectos, perdón, que tú puedes medir el riesgo de las decisiones que tú vas a tomar. ¿okay? Y, y lo más importante de todo es que ya se aprendió de que esa, esa competencia darwiniana de que sobreviva el mejor y matar a tu competencia no funciona. Lo que se entendió es de que supongo que tú tienes que competir pero también cooperar. ¿okay? Tienes que ver la fórmula en, en no destruirte, porque hay mercado para todos. ¿Ok? Y también, suponte el retorno sobre los clientes, que es otra herramienta más que tú tienes que aplicar en tu negocio, porque los clientes, acuérdense de la ley 8020, ¿la conocen? No, profe. ¿No? Nadie. No, profe, yo no la conozco. No, profe. Yeah. Okay. La, la ley 2080 dice de que suponte el 20% de tus clientes son los que realmente te generan los ingresos en tu empresa. Y son clientes leales. Y el 80% va a ir una vez. Tu negocio va a comprar una sola vez y se va a ir, Y no va a volver nunca más. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Manejamos todas nuestras estrategias de marketing. Para todos. Cuando deberíamos concentrarnos en el 20% de nuestros clientes que son ideales. Para que siempre nos mantengamos felices. Les hagamos ofertas. Los llamemos estemos pendientes de ellos, porque ellos son los que nos dan todo. El resto, olvídense, es gasto de dinero, plata perdida, costo oculto. Esa ¿eh? es la ley de Pareto, profe, ¿no? La ley de Pareto, exacto. Eh. ¿Ok? 30-20. Entonces, sí sabía, pues señor, ¿Ve? no dijo nada. Eh, que yo conozco la curva de Pareto donde aparecen los extremos, pues los 10, el 80-10-10, que 10, el 80-20-20 también podría tomarse, que es para, sí. para ver generalmente los productos, pues cómo se mueven en el mercado. Siempre hay un 80% que o interviene o no interviene, o para cual yo trabajo y van a estar los extremos, los que compran y los que no compran, o los que quieren un producto de mejor calidad o los otros que están por el precio. Entonces, depende cómo el producto que uno tome o cómo lo quiera revisar, la ley de Pareto funciona 80-20. Lo bueno de esto es que es casi aplicable para todo. Sí, se aplica para todo. ¿No? Y okay. una buena forma de mostrar también cuando uno tiene, eh, por ejemplo, cuando uno saca un producto o uno tiene clientes, saber que siempre va a haber gente, el 10% que va a estar muy conforme, el 80% que va a estar bien y va a haber siempre un 10% que va a estar desconforme. Entonces va a entender que, que eso es normal en realidad. Sí, exactamente. Muy Está perfecta la, la intervención. Entonces, estas cosas, suponte, eh, no son conocidas por, por todo el mundo, pero eh, el que las sabe tiene que sacarle el máximo provecho. ¿okay? Y por eso es de que nosotros tenemos que entender bastante bien, lo, la, cuando yo les expliqué ahora las estrategias de costo, valor y precio, porque tenemos que entender lo que es la rentabilidad de los productos ¿okay? la rentabilidad de tu empresa la rentabilidad de cada línea de, de, de producto que tú, tú vendes de la rentabilidad de tu unidad estratégica de negocio de la rentabilidad de la división en la cual supone, tú tienes que saber siempre qué rentabilidad tiene cada una de las estructuras que tú tienes ¿okay? porque Sabiendo la rentabilidad, tú vas a saber si, si tienes que hacer algo. ¿okay? Porque, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, si, si yo tengo mi, mi empresa que tiene un departamento de ventas, un departamento de operaciones, un departamento de contabilidad o de administración, ¿okay? yo mido la rentabilidad de ventas mido la rentabilidad de contabilidad y la rentabilidad de las operaciones logísticas, entonces veo cómo están rentando. Si yo veo que, por ejemplo, contabilidad me está re restando un 5%, operaciones un 60% y ventas un 100%, ¿qué hago con el departamento de contabilidad? ¿Cuál es el, el, el corazón de tu negocio? ¿Dónde estás centrado? El corazón del negocio quiere decir donde tú realmente ganas dinero. ¿ok? Si yo gano dinero vendiendo fruta. El core del negocio, ¿no, profe? ¿eh? El core, el, core, el core del negocio, exacto. ¿Y el resto son servicios de apoyo nomás? El resto son servicios de apoyo. O sea, tú tienes dos opciones. Uno, lo externalizas, correcto. Pero si tú quieres mantenerlo, lo puedes mantener y mejorar la rentabilidad si haces el ejercicio de ver dónde están las fallas de la, de la rentabilidad de tu departamento de contabilidad. ¿Ok? Pero si no la sabes, es difícil que puedas tomar una decisión. ¿Ok? Y ahí vienen los costos ocultos. ¿Ok? Porque nosotros tenemos que hacer todos los costos de nuestra empresa y saber cómo usarlos. Porque si no, no podemos competir con, esta, con estos temas que yo estoy diciendo acá es como está funcionando el mundo hoy no como nos están soponte, enseñando en nuestras escuelas de negocio acá en Chile, porque nuestras escuelas de negocio se limitan a lo local, nosotros estamos hablando de una economía globalizada, o sea este curso no lo pueden comparar con el resto porque son temas totalmente distintos ¿me entienden, me entienden el concepto? No? o sea, hay una los cursos que ustedes tienen, tienen que separarlo Economía local y otro, fundamentalmente, que este están hablando de una economía global y la economía global habla de otras cosas. ¿Sí? Son otro las tendencias, otros temas, otra discusión. ¿Sí? Es súper interesante, porque te abre un poquito más la panorámica. Y eso es lo importante que ustedes tienen que tener. Ustedes, suponte, van a ver the big picture, ¿cierto? Los líderes ven la foto de, de una sola mirada. Ven así un, un, una, un balance y el, de inmediato van a saber dónde están los errores. porque tienen que mezclar todas las cosas. Y eso es lo que los, los hace a usted los, los super eh, MBAs. ¿eh? A mí me encanta el MBA, porque yo creo que donde más provecho le saqué al MBA fue porque me enseñaron tantas cosas y realmente salí Física, pero eh, inmensamente feliz de tanta cosa que uno desconoce. ¿okay? Pero fue muy desgastador. ¿okay? Muy desgastador. Pero la recompensa viene después que tú terminas el MBA y dices, lo hice, y cuando empiezas a aplicar todas las cosas, ahí uno empieza a sentir la satisfacción, y decir, oye mira estos pobres gallos, como están haciendo las cosas. ¿Ya? Si las cosas se tienen que hacer así, de esta manera. ¿Okay? Y ahí está, ahí está el valor de lo que ustedes invirtieron. De que ustedes van a tener la película clara y los otros no. ¿Ya? Bueno, ¿quién tiene que ir a preparar la comida a su hija? ¿O ya se fue a prepararle? Guillermo, no, profesor. No está, no está, no está. ¿Está ¿Ya está cocinando? No, Yo ya cociné, profesor. No, no. ¿Ya cociné. Está anda recibiendo la gallina? <risas> <ríe> tiene que ir a tiene que meter la comida al, al microondas. Ya les dije que prendieran el carbón. Bien, me parece. Ya, oye, mira, eh, eh, es que ahora vamos a entrar ya a un tema más largo. No, no, no vamos a alcanzar a terminarlo en, eh, en, lo, en los minutos que nos quedan para la una y media. Así que, ¿qué les parece si volvemos a las. ¿A qué hora es? Eh? ¿A qué hora hay que volver? ¿Una hora más? 14.30. 14.30. Un cuarto para las tres, dijeron. No, no, no, ah, no, no sí, nos, queda, nos queda una clase A las 2 media y y Una 23, a las 2:23. y media, media, media, ya 2:30 ya. ya me parece vale. 30, sí. Aprovecho todos, disfruten, de descanso Aprovecho, voy a cocinar, estén bien Ya, cuídense Vale, bueno, cuídense ¿Alguna pregunta antes de que se vayan? No, profe, por lo menos no. por mi parte. Es por acá, Ay. no. Ya. Después de almuerzo, ¿Cómo? con la guatita llena. Eso, ahí le dan vuelta a la máquina. Ya, listo. Chao, dale. Eh, Buen provecho. Chao, chao. Chao.